y eso sería para nosotros de gran placer así que este videito póngamelo señor director el videito ¿eh? póngamelo no, no, no, no sea tan tacaños, señor director póngamelo un ching ahí para que la gente lo disfrute el comandante Pepe disfrutando porque es la vida señores miren yo he visto eh, agentes de, de tránsito y la mía dice, que lo cogen a chiste su trabajo, es así para poder aguantar este estrés de vida que estamos viviendo, esta pandemia, los precios caros, eh, las bebidas adulteradas. No, los problemas hay que, hay que disiparlos. Miren, señores, los políticos no van a aprender, los políticos no van a aprender. Miren este dirigente del PRM. Nelson Abreu, esto fue en el hospital Cabral de Santiago, señores, Santiago está bien activo. ¿eh? Este señor llegó allí, los militares, la policía, la seguridad que estaba en el hospital Cabral de Santiago, le dicen a él que tiene que esperar un turno, que se pere, que no haga escándalo. Pues el tipo se que quería comer a todo el mundo ahí y que él era amigo del presidente y que... Hay, que y, y gran vaina que usted sea amigo del presidente. Pues el presidente es un ser humano igual que usted y que yo, que tiene que respetar. Tiene que respetar las reglas. Y tiene que respetar la autoridad. Por eso es que aquí no se respeta la autoridad. Por eso es que aquí andan matando a los policías como si fueran moscas. Miren ustedes, este, que más el presidente de la república debería llamarlo y decirle, mira, mira fatal, tú me avergonzaste a decir que tú eres amigo mío y que tú eres del PRM. Escuchen ustedes. La la ley, ley, ley, usted va a salir. Exactamente, exactamente. Exactamente. ¿Cuál es el nombre tuyo? Yo soy el agente, el tarjeto mayor, que cabrón de cabrón de mayor, el tarjeto mayor, ¿qué es usted para ver el nombre ¿De quién soy yo? sí. Superior a, a ti y a ti también. Negativo esa vaina. Negativo. Eso no ver... ¿Tiene que no, cuando me a salir. Tiene que salir. cuando me atienen a su oro usted mío. Tiene que salir. Usted tiene que salir por que la buena o por, por la mala. usted va a salir por la buena o por la mala? Exactamente. No se me usted. No, no, que no se meta Espérense, no me falta respeto. No me falta respeto. Que yo le quiero Mira, caballero. caballero tiene que salir no me estoy tiene que salir por la abuela por la mano. no me estoy no por la por la no la por la tiene que salir tiene que salir no pero el que estoy no por el no que estoy no no por el no por el no por el no negativo, el no a no por no mí, oye, no si no Exactamente. qué vas pedir, No, no, no. Yo soy de cabreo coño. Exactamente. En este país, en este país. Y soy hombre de presidente, coño. Exactamente. No me van vale a considerar. La ley entra por no este me caso. Me vale no. no, espérate. De no, usted, me vale de no me van a considerar, coño. No me van a considerar. Amigo. Amigo no. A mí no, coño. A mí no. a, mí no, no, no, no, a mí no vale considerar. En este gobierno, no, coño. Ah, usted está usted usted en el gobierno... Y los Oiga, usted hospital, caballero. Con hospital. Un hospital? no de cocina. Un no me hospital? Me cocina, sí, exactamente. De no, amigo. Exactamente. no falta de respeto tampoco. No, soy está faltando el respeto No, el no no puede venir a aportar respeto más. a nadie ahí. Él puede, ser, él puede ser lo que sea. Tranquilo. Y no, no se preocupe. Sí, no, te... es, no. Yo no conozco a nadie. Yo no te... El dirigente del PRM, Partido Revolucionario Moderno, el señor Cabral, ese señor, perdón, Nelson Abreu. Eso fue en el Cabral y Vice del Hospital de Santiago. Los políticos no aprenden. Señores, miren, cuando usted es una figura pública en todos los ámbitos, social, político, económico, usted debe ser un ejemplo, usted debe de comportarse mejor que aquel que no es figura pública, porque usted es un ejemplo. ¿Usted cree que con mencionar al presidente usted va a amedrentar a las autoridades? No, al contrario, más duro, o sea, más duro no, sino maduro duro en, en, en Venezuela, sino más estricto debe ser con usted, así no. Así no se hace patria. Por eso que la gente, imagínense si esos son los dirigentes políticos, los supuestos líderes políticos de este país. Imagínense ustedes a la población. Vamos a ver este video, ¿eh? vamos a ver este video, señor director, para que ustedes vean cómo está este país. Esto fue anoche en un sector popular, me dice, me llevó las imágenes, Raquel también la compartió. Eh, y miren ustedes cómo esta cámara capta. A un loco, porque tiene que ser loco, desquiciado, eh, ese de, debe, eh, debe de andar arrebatado. Ese se metió tres botellas de cleren y, y, y, y, y, y dos botellas de, de, de patepalo y salió en ese vehículo. La policía lo manda a detener y miren ustedes cómo atropelló a varios agentes de la policía. Ahora, los policías de República Dominicana son los mejores del mundo porque ellos trabajan al revés, a una parada de pastores le entran a tiro, pero ese señor, ese señor tiene que estar mínimo como un colador, digo yo, es Black. O sea, yo no entiendo la policía de mi país, yo quiero ayudar a la policía, atención director, ¿Eh? atención al director de la policía, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar con que la gente respete a nuestras autoridades pero usted también tienen que ayudarse. Ese señor era para dejarlo como un colador, como un colador, porque atentó con la vida de varios oficiales. Mire uno ahí, quedó cojo. Sin embargo, a una parada de pastores le entran a tiro. ¡Le entran a tiro! Entonces tienen que aprender la policía cuándo es que se usa su arma y cuándo no. Ahí esos policías debieron de entrarle a plomazo. Pero si los políticos no los respetan a las autoridades, si las figuras públicas como Omega no respetan a las autoridades, si nuestros diputados y senadores, algunos, eh, no respetan a, nuestras, a nuestros policías, ¿qué va a hacer la población? Pasarle por encima, así como le pasó a este. Pues yo quiero saber qué le va a si, si está vivo porque ese señor, entiendo yo, no debería estar vivo, no debería estar vivo. Vamos a un cortecito, señor director, luego del corte vamos a seguir, con nuestro, digo tengo una información antes de no con el corte, señor director, la siguiente información que tenemos es la, Ay, se me fue, sí, tengo una información que no quiero dejarla para último, pero vamos a dar la bienvenida para que comparta con nosotros esa información. Que llegó temprano, se lo tapone, ¿eh? relax, está. frequecita. Nuestra colega, la periodista Raquel Ortega. Buenos días, Raquel. Bueno, tenía buenos mucho que no te Buenos días. Sí, buenos días, porque aún falta unos minutos. Son las 11 y 47 de la mañana. Buenos días, Roberto, y buenos días a todos ustedes, amables televidentes. Tú presentabas una imagen interesante. Esto ocurrió en un sector de los Praditos, en Santo Domingo. Un abuso gigantesco y la policía no supo ni siquiera cómo actuar. Atropellándole en, literalmente, físicamente también. Ustedes vieron cómo arremetió a esa persona que aparentemente estaban violando, toque de queda y la policía. Eso ocurrió el domingo en la noche. Domingo en la noche recibimos esas imágenes. Domingo en la noche en los Praditos. Por ahí dice que el domingo. Hubo un, un desorden total en Santo Domingo, en San Cristóbal, en Baní, en muchísimas provincias de nuestro país, donde el famoso teteo del baile con aquella canción que incita a todo menos a nada bueno, pues entonces hay no? mucho descontrol que no hiciste nada bueno, ah, el teteo. Nada bueno el teteo. Oh, a beber a, a bailar y a, y, a y, usar a, droga. y a usar droga eso es ah, bueno, eso es bueno. Para, para que le gusta para sí. el que se quiere morir verdad sí bueno entonces esa esa es la realidad la policía ha perdido mucha credibilidad lamentablemente en nuestro país y mucha gente no le ve eh, en el, no le respeta el sentido de poder y de orden que debe implementar como una de sus principales responsabilidades los ciudadanos no tienen el derecho de atropellarle ni verbalmente ni físicamente. Sabemos que ha habido, que hay y existe abuso policial a cada rato, sí, existen casos, pero bueno, tú darle así, o sea, hacer eso, que con un vehículo vuelve la imagen hacia atrás, porque eso es, eso es terrible, o sea, eso, eso causa grima, que, que ese conductor vaya a toda y que no le importe que haya siete policías ahí tratando de poner control y orden y él se lo lleva por delante, ahí hay uno que debe estar bastante grave como un sinnúmero de imágenes que yo no la quiero traer ni la voy a presentar de a diarios de accidentes de tránsito. Yo no sé quién lo está contando, pero igualmente así, donde los que causan los accidentes se van y no se hacen responsables de a la persona que ha sido eh, eh, atropellada. En Tenares, por ejemplo, hubo uno que también de manera irresponsable, le quitó la vida a otra persona que iba a un motor y ni siquiera se detuvo. Luego encontraron los pedazos del vehículo y están tratando de identificar quién fue la persona. Mientras, el jovencito murió. Entonces, esos son un sinnúmero de casos a diario que estamos viendo en nuestro país. Abuso y falta de respeto a la autoridad que trata de poner e implantar el orden, pese a ciertas circunstancias. Entonces, los ciudadanos no somos responsables. Queremos estar por el libre albedrío haciendo lo que nos dé la gana. Incumpliendo, inclusive, en, una, en un escenario de pandemia Porque vamos a disfrutar, pero por debajo del horario Esto es que te queda con responsabilidad Guardando distanciamiento y saliendo con personas que tú sabes Que igual que tú estén vacunadas Por eso hay que insistir en que los centros de diversión En los centros comerciales se exija la tarjeta de vacunación Eso no, Por esta coyuntura de pandemia Se puede pasar, aunque quie, mucha gente quiera decir Que es un abuso y violación a los derechos del que quiera o no quiera vacunarse. Es obligatorio, debe ser obligatorio, una necesidad para poder, a ver si salimos de esta algún día, mientras tanto. No sé si ya tú tocaste las nuevas medidas que fueron anunciadas en el día de sí, ayer. Sí, sí, sí. Tu, tu provincia está en todo infectado. COVID. Ahí existen las dos, No limpios. están todos infectados. Bueno, existe le presencia murario. en la provincia, hermana Mirabal. Igual que 21 más. Bueno. Son 22. Ustedes están colorados, ustedes están rojos. Echas para allá, echas para allá. Yo vivo aquí hace. Ah, pues mi tú. Viajo de aire. Ah, bueno. No debo mi provincia por ¿Eh? nada. Pero bueno, hay. Dos presencia de sangre. Está infectado. Aquí, ver lo que pasa es que no están haciendo los análisis Ah, no, no aquí no, aquí estamos limpios Aquí no se están haciendo aquí no la, hay canti COVID, la cantidad de no hay, que COVID. no hay COVID. Esta, aquí tenemos el horario de teteo. Oye, oye. La positividad aquí, estamos aquí está en por encima del 7% La positividad en hermanas Mirabal está en 1.34 Lo lo dijo anoche el director ¿Y entonces, provincial de ¿y por, salud ¿y por qué le La presencia de, de, las, de las cepas de la variedad eh, Creo que es brasileña, la otra no recuerdo Son eh, cuatro variantes Sí, pero hay dos que hay que están allá en, en hermanas Mirabal Así como también en, las Eso está 20, en el país entero 21, mira, Yo estoy de acuerdo que aquí está también no, no, Lo que no. pasa es que no se están mira, haciendo las pruebas En el país entero, mira, el presidente Yo voy a tener que ir es más, eh, atención a la asistente del presidente, dame una cita para, para la próxima semana. Voy a tener que irme al presidente yo mismo personalmente y decírselo en la cara. Ajá. Que lo están asesorando mal. Eh, okay. Óyeme, es como, como una guagua como la de Juan Luis Guerra en reversa. Totalmente. Porque ese jodido de que libre tránsito de tres, tres, horas. Horas, tres horas, eso es la estupidez más grande que se han inventado los asesores del presidente. En el materia libre de tránsito salud. tiene que ser abierto. Los que tienen que estar cerrados son los centros comerciales. No, no, no, sí, es que libre mira, mira, mira, mira, mira, ese libre tránsito en, en, en la capital, en la capital que el horario fue más ¿tú, fuerte. No, una hora en un tapón como nada. No. Eso es falso. Ajá. Eso es falso. Tú vas en helicóptero a la capital. No. Eso es falso. No, a, la, sí. a la de noche ya usted lo tiene ah, que tiene bueno, que cerrar. Que de noche otra cosa. que cerrar? Una hora libre de tránsito. Y los vehículos que anden, como la onza, vehículos de transporte público que puedan transitar. El metro. El metro, pero no me venga a mí, el que entre horas horas no. hora voy yo a Barahona y vengo. Digo, voy nada más. Bueno, pues en helicóptero. Voy, entre horas yo voy a el Barahona, cinco, entre horas y media. no Entre, entre horas y media yo voy a Barahona, por eso que está allá en el sur profundo. Entonces... Para los pueblos, porque yo estoy cansado, ya estoy hasta la voz se me está yendo. Tenemos que tomar medidas de acuerdo a cada provincia. Eso fue lo que intentaron hacer con esa separación. No, no lo que era. Totalmente, porque entonces está prohibido el expendio de bebida alcohólica hasta las 3. Entonces, en las provincias donde la circulación es hasta las 6 de la tarde, entonces, y las otras que continúan normal, circulación hasta las... 10 eh, de la noche, eh, bueno, eh, toca de quedar 10 de la noche, como es eso. Este. ¿Cuál es el horario, señor director? ¿Cuál es este, de eso, lunes a viernes, el horario? 10 de la noche, ¿verdad?